Slick talkers and jizz. When time, all the time, ooh. Yeah. Look at the way that I move. Sweat. Disrespectful and I'm rude. Okay. I had cocaine in the school. Alright. When hell of a kid, I am smoking gas, jogging me. I'm lit. What you doing I didn't did. I swear. Slick talk a sense of jizz. Finesse. I know that this what they want. Facts. Run up some money, I'm gone. I'm the true play wrong, muy buenos winos, DS. Tardes o noches hoy les traigo la segunda parte de que hubiera pasado si Naruto era olvidado por sus padres y era la reencarnación de Asura e Indra y era entrenado por el Rikudo Senin, pero antes de comenzar quiero agradecerles por hacerme llegar a los 400 suscriptores y encima mucho más de lo que esperaba se los agradezco un monto, y ahora mandar unos saludos para, Migdoel Gómez, otro para Ignacio Ramírez y por último un saludo para Luis E. Mars, bueno sin más relleno comencemos naruto al llegar al templo namikaze abre la puerta y ve que sus padres están entrenando a sus hermanos nota los hermanos de naruto no se llevan tan bien con él y sus padres ya ni se daban cuenta de su existencia ahora si sigamos con la teoría con lo cual naruto suspira y empieza a subir a su cuarto se echa en su cama y empieza a pensar sobre todo lo que pasó y se dijo a sí mismo me volveré fuerte y mis padres me reconocerán y por fin me pondrá atención naruto se levanta de su cama y se cambia de ropa. Y ya que la que llevaba estaba rota, y maltratada por los golpes y cortaduras de los aldeanos este, al terminar de cambiarse, tropieza con su hermana Mito que le dijo, oye mira por dónde andas, con lo cual ella alza su cabeza y ve a Naruto con lo que ella solo, se levanta y le da la mano a Naruto Nota ella era la única que al menos no la trataba ni mal ni bien sin nada más que aclarar sigamos este tomó la mano de su hermana y se levanta este le dice gracias con lo que mito solo asiente con la cabeza y naruto sale de su casa y va a un campo de entrenamiento y este cierra sus ojos para concentrarse e ir a su espacio mental con lo cual logra y kurama sorprendido por ver que su jinchuri quiera capaz de venir a su espacio mental sin tanto esfuerzo y naruto ve a kurama y le saludo y dice bueno cuando empezamos el entrenamiento con lo que nagoromo aparece y dice empezaremos ahora con lo cual antes de empezar naruto le pregunta si había una forma de que naruto pueda abrir el sello para que kurama se sienta cómodo con lo cual kurama tanto nagoromo se sorprenden pero nagoromo sonríe y dice si la hay pero estás seguro de quitar el sello con lo cual este asiente y dice debe ser horrible estar en esa jaula por eso quiero quitarla con lo cual kurama sonríe y nagoromo empieza a quitar el sello de kurama estira y se sienta y dice empecemos con tu entrenamiento con lo cual Naruto asiente, y Kurama le dice quiero que des 500 vueltas, corriendo a todo el campo de entrenamiento 300 planchas, y 400 sentadillas con lo cual Naruto da un grito y dice no pueden ser menos, son apenas un niño de 3 años con lo cual Kurama dice 600 vueltas 500 planchas, y 550 sentadillas con lo cual Naruto solo, se calló y empezó a hacer lo que sé, le dijo Nagoromo con una cara sonriente con los ojos cerrados, por ver cómo su hijo va a empezar a a torturar a sus hinchuriki con lo cual se acercaba la noche y podemos ver a un naruto terminado lo que se le había pedido este termina en el suelo y dice me ha agotado con lo cual este ve que es de noche y se para para regresar a la residencia namikaze al llegar ve como sus hermanos y sus padres están cenando ignorando la presencia de naruto este suspira y empieza a subir a su cuarto mito era la única que se dio cuenta de que él estaba ahí cuando terminaron de cenar mito había estaba llevando y empieza a tocar su puerta con lo cual naruto Naruto abre y ve a Mito con un plato de comida y ella dice toma es para ti hermano ya sé que tú y nuestra familia no nos llevamos tan bien pero yo quiero llevarme bien contigo con lo cual Naruto solo sonríe al igual que su hermana y agarra el tazón de comida y empieza a comer al terminar este se dirige a llevarlo al lavadero y empieza a lavarlo y lo deja en su sitio al día siguiente Naruto se fue temprano de su casa y fue al mismo campo de entrenamiento y Nagoromo le enseñó el Jutsu clones de sombra con lo que este creaba alrededor de 600 coles y los mandaba a hacer entrenamientos como control de chakra estudios sobre historia de los países clanes los que quejen kais y entre otras cosas más salto de tiempo naruto ya tenía seis años y este ya tenía un buen control de su chakra era demasiado inteligente para ser un niño de su edad era bueno en ninjutsu al igual que en taijutsu y genjutsu ya que a los 5 años conoció a itachi uchiha y este le había revelado que tenía sharingan y a los 5 años este ya había dominado el sharingan tanto que ya lo tenía con tres aspas era experto en genjutsu y había formado una buena relación con el tercero kage y este lo ayudó con los jutsu de mokuton se llevaban también que él lo consideraba como su abuelo durante este tiempo nagoromo e dijo a kurama que ya le quedaba poco tiempo y que muy pronto tendría que irse con lo cual kurama solo asiente con una cara que reflejaba tristeza al igual que en todo ese tiempo naruto formó una buena relación con su hermana esta se encariñó mucho con su hermano mayor tanto así que ella le enseñaba lo que sus padres le enseñaban a ella naruto logró dominar el rasengan la primera vez que lo vio al igual que el jutsu del dios del trueno volador volviendo al presente era el séptimo cumpleaños de naruto y de sus hermanos con lo cual sus padres decidieron hacerles una fiesta a sus dos hijos con lo cual todos los Líderes de clanes y sus hijos fueron en donde era el momento de los regalos Naruto solo igual que su mejor amigo Itachi con lo cual estos llegaron y Ruzen le dio un abrazo y le dio su regalo que era ropa de color negra de estilo ambu con el símbolo del clan Uzumaki en su espalda y varios pergaminos de jutsus de todos los elementos al igual que una máscara de zorro con lo cual Naruto agradeció por sus regalos. Itachi se acercó y le dio una katana la cual era de una hoja de color negra con una línea roja y el ango era de ne color negro con toques dorados y llevaba un remolino en el centro con lo cual Naruto abrazó a Itachi y agradeció por el regalo. Todos prestaron atención a Minato ya que este había llamado a todos para ver los regalos de sus dos hijos Mito y Menma, la cual Jiraiya dice mi regalo es que le daré el contrato de invocación de los sapos a Menma con lo cual todos aplaudieron. Naruto solo se quedó pensando el día de que Jiraiya vino a su casa y le contó a Minato una profecía del gran viejo sapo que trataba de que uno de los hijos del relámpago amarillo paz al mundo ninja o la destrucción de la las cinco grandes naciones ninjas con lo cual Minato y Kusina pensaron que entre Mito y Menma uno de ellos era el de la profecía en lo que ya solo asentía y por eso solo se enfocaron en entrenar a ellos volviendo al presente vio como Tsunade se acercaba a Mito y le entregaba el contrato de las babosas a Mito diciendo mi regalo es entregarte el contrato de, de las babosas y el collar del gran primero Okage con lo cual todos sorprendidos ya que ese collar era conocido que aquellos que lo portaron murieron menos Tsunade y que lo Tegre es algo que nadie se lo esperaba con lo cual el público aplaudía y Minato volvió a hablar diciendo bueno es mi turno y el de Kusina de entregar nuestros regalos cuales son de claro amenma Namikaze Uzumaki futuro líder del clan Namikaze con lo que a naruto solo se le rompió el corazón ya que su propio padre lo estaba desterrando de su clan ya que por ser el mayor por ley él debería ser el líder y pasárselo al siguiente hijo es porque el primero ser el líder del clan en pocas palabras echarlo del clan con lo cual a naruto no le importó ya que él prefería mil veces ser el líder del clan uzumaki que el del namizaki hasta que su madre dijo y yo nombro líder del clan uzumaki a mito namikaze uzumaki con lo cual a naruto se le rompió el corazón por completo que este furioso se levantó y dijo yo me niego a que me destierren de mis dos clanes exijo un combate para ver que será el líder del clan con lo cual minato y kusina sorprendidos por ver de que naruto dijo eso y que recordaran que él siempre estuvo ahí hasta que menma dijo quién te crees tú como para decir eso perdedor con lo que naruto le dijo te reto a un duelo para ver quién se queda con el clan ya que en las reglas se permitía que peleen por el liderazgo del clan con lo cual minato y kusina estaban asustados ya que si menma hace este podía matar a naruto con lo cual menma acepta minato intenta detenerlos pero fugaku líder del clan uchiha dijo cuáles tiene derecho de pelear por lo que es suyo con lo cual tanto naruto y menma salieron al patio de la residencia namikaze para realizar el combate Bueno gente hasta aquí la teoría de hoy espero que les haya gustado si esta teoría llega a los 30 likes sacaré la tercera parte les recuerdo que mi grupo de discord está en la descripción donde ahí podremos hablar, conocernos mejor y jugar también recuerden suscribirse si mi contenido les agrada y no quieren perderse ninguno de mis vídeos y por último si quieres un saludo en los comentarios que siempre los leo, bueno yo me despido y nos vemos hasta la próxima.